Thank you. Oh muerte, ya sé que estás aquí. Ten un poquito de paciencia. Son las tres. Nos iremos cuando se vayan las estrellas, cuando canten los gallos, cuando la luz primera grite con su clarín desde la sierra cuando abra el sol una rendija cárdena entre el cielo y la tierra ni cuando tú lo digas ni cuando yo lo quiera he venido a escribir mi testamento cuando escriba mi última blasfemia se me caerá la pluma se romperá el tintero sin que nadie lo mueva se verterá la tinta y sin que tú la empujes se abrirá de par en par la puerta entonces nos iremos mientras cuelga tu guadaña en el perchero del pasillo y siéntate siéntate y espera De León Felipe Diálogo entre el poeta y la muerte